Hoy aprendí una lección súper importante de los japoneses. Ellos creen que cuando algo ha sufrido un daño y tiene una historia, se vuelve más hermoso. Por eso tienen una técnica llamada kintsukuro, que toman objetos rotos y agrietados y los rellenan con oro y plata. En lugar de tratar de ocultar los defectos y grietas, estos los acentúan y celebran ya que ahora se han convertido en prueba de la imperfección y de la fragilidad, también de la resiliencia, que es la capacidad de recuperarse y hacerse más fuerte. Consejito del día de hoy.